Tengo un hermanito chiquitito que yo quiero conocer Le encanta estar dormido, siempre tiene muchas ganas de comer Y si vienes, te prometo regalarte mi mis canciones y mis cuentos y mis juegos Yo tengo un hermanito chiquitito que yo quiero conocer Estar despierto siempre quiere con los brazos de mamá Y si vienes te prometo Regalarte mis muñecos, mis canciones y mis cuentos y mis juegos